Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya sabemos lo que es el gramaje, ya sabemos lo que es la anisotropía, la dirección de, de las fibras de nuestro tejido. Ya podemos eh, elegir un tejido para construir nuestro monocasco o nuestra pieza de, de nuestro coche de inercia. Tenemos tres grandes mmm, tipos de... Tejido, no son exactamente tejidos todos ellos, pero, pero para entendernos. Tenemos por un lado lo que se llaman las, las mantas. Las mantas son un conjunto de fibras mmm, desorientadas, con una orientación aleatoria, muchas veces fibras cortitas, con una especie de amalgama que las mantiene a todas en, en, en su lugar. Es el tipo de fibra más barato y el que se emplea en aplicaciones que no tienen exigencias estructurales. Eh, si os dais cuenta, como los, las fibras no van de un extremo a otro de nuestro vehículo, cuando nosotros estiremos de ellas, estamos dependiendo de la fuerza de adhesión de la resina que las una. Con lo cual, claro, los hilos no van en línea recta, nunca pueden ser tan resistentes como un tejido tradicional. Tiene otro inconveniente también, eh, que es que esta disposición lo que hace es que tenga un montón de huecos dentro de ella, con lo cual actúa un poco como una esponja y chupa muchísima resina. Chupa más resina que los tejidos. Con lo cual, bueno, un poco tenemos por un lado el ahorro que es un tejido más barato, pero también vamos a gastar más resina que si estuviésemos utilizando un tejido. Eh, suele tener una buena adaptabilidad a las, a las curvaturas, precisamente por ese calea, carácter aleatorio de las, de las fibras. ¿Dónde se emplean? Pues, Por ejemplo, pues en reparaciones de carrocerías, se utilizan muchísimas reparaciones náuticas, si te vas a fabricar un guardabarros, eh, la cubierta de un barco, un, un bote de remos de un estanque... Todo ese tipo de, de aplicaciones, se utiliza este tipo de, de mantas, que por, precisamente por la no exigencia de unas prestaciones mecánicas muy, muy elevadas, eh, es, es la que se emplea. En nuestro caso pues es habitual utilizarla, por ejemplo, si vas a utilizar una carrocería que no tiene digamos, unas exigencias mecánicas muy altas, no es un monocasco, se puede utilizar o se puede combinar con un tejido, como mejor como una capa superficial, eh, combinando los dos tipos de tejidos. Segundo tipo de... segunda manera que podemos encontrar nuestras fibras son lo que, lo que se llaman los, los tejidos tradicionales. Un tejido pues, como el de, la, el de la camisa, un, un tejido de tela. Eh, tenemos un montón de hilos en una dirección y un montón de hilos en otra dirección. Ya hemos visto en el capítulo anterior que pueden ser a 0,90 o a más 45, menos 45. Pero bueno, en ambos casos están tejidos entre ellos a 90 grados. Y eh, pasa un hilo por encima, otro hilo por debajo, otro hilo por encima, otro hilo por debajo. En las dos direcciones y se va tejiendo. Es un, un tejido. Es, eh, tiene unas características mecánicas intermedias, es un poco el estándar, con el cual todos los demás se miden. Tiene un acabado superficial mmm, razonable. Lógicamente, cuanto más fino es el gramaje, más fina es esta, este sube y baja que hace cada uno de los hilos, con lo cual en las capas superficiales se utilizan telas más finas. Las propiedades mecánicas mmm, son buenas, pero no son óptimas, precisamente por el hecho de que los hilos suben y bajan, con lo cual los hilos no están perfectamente en línea recta, sino que son como una especie de pequeño muelle que está todo el rato eh, ondeando. Cuando tú lo estiras, eh, no está completamente recto, por eso las propiedades mecánicas no son óptimas, pero sí son un intermedio bastante razonable. El estándar es un hilo por arriba, un hilo por debajo. También existen los, los tweed, eh, que es dos por arriba, dos por abajo, dos por arriba, dos por abajo. Cuanto menos se cruza, pues ya, ya lo estás viendo. Las propiedades mecánicas son un poquito mejores, porque el hilo va un poquito más recto. El acabado superficial es un poquito mejor, porque no haces tanto sube y baja, tu sube y baja, que tengas luego que rellenar. Eh, sin embargo, también se deshilachan más fácilmente, porque con un enganchón enseguida se, se deshace ese tejido. ¿no? Lo más habitual, ya te digo, es el 1x1 uno uno o como mucho el 2x2. Dos dos. Y por último, encontramos lo que son los, los, eh, los tejidos no tejidos, los, los unidireccionales y, y bidireccionales. Eh, es un poco este tejido, pero llevado al extremo. Nosotros tenemos fibras a 0 grados y fibras a 90 grados, o a 45 y a menos 45, pero la capa superior son todas las de 0 grados, por ejemplo, y la capa inferior todas las de 90. No se cruzan entre ellas. Y lo único que tienen son unos hilitos, muy finitos, que lo único que hacen es mantener los hilos en su sitio. Pero no están tejidos. De tal manera que los hilos están completamente rectos. Una vez laminado, eh, lógicamente es la disposición que mejores prestaciones mecánicas tiene, porque los hilos van completamente rectos, no se pueden estirar más porque ya están completamente rectos. Ya sí que empieza a aplicar un poco la, la resistencia del, del material de la fibra. En el caso de los tejidos bidireccionales, que son los más, en, los más empleados, eh, tenemos variaciones, tenemos tejidos unidireccionales, en los cuales todos los hilos van a lo largo, todos los hilos van a cero grados y tienen nada, un, un hilito un poquito simplemente para mantenerlos todos unidos. Y se utiliza pues, como refuerzo. Tú imagínate que construyes un monocasco con tejido bidireccional a más 45 y menos 45 y calculas tú el gramaje que necesitas. Pero luego le quieres añadir eh, unos refuerzos, pues eso, en diagonal o en determinada dirección y le añades un tejido unidireccional en esa dirección. Con lo cual logras un refuerzo en la dirección que a ti te interesa. Por ejemplo, si tú construyes una ballesta de fibra de vidrio. Eh, las, la inmensa mayoría de los hilos tienen que ir a lo largo, lógicamente, que es donde van a trabajar. Y solamente necesitas un par de capas con tejido en las dos direcciones básicamente para mantener un poco la estructura de la ballesta. Pero si tú todos los, eh, todas las capas de la ballesta lo hicieras con tejido con hilos a cero y a 90 grados, todos los que están a 90 grados en realidad no están trabajando. Estás desperdiciando la mitad del material. Por eso, en ese caso, te interesaría utilizar todos unidireccionales a lo largo y un par de capitas simplemente para... Eh, de, de, digamos de tejido a 0,90 o a 45 menos 45 para mantener un poco la integridad estructural de la ballesta pero hacer trabajar a la gran mayoría de los hilos en la dirección que a ti te interesa. Además de esto existen tejidos que se llaman triaxiales, incluso cuadriaxiales que es lo mismo, es un bidireccional en vez de a dos direcciones a tres pues a lo mejor tienes 0 más 45 menos 45 el problema de esto es que los gramajes empiezan a dispararse, son telas muy gordas de 800 gramos, 1000 gramos o 1000 y pico gramos y son muy poco flexibles. Entonces para superficies planas puede interesar, pero en nuestro caso no, no, no hay manera, por mucho que la empapes no se adapta bien a las curvas y a nosotros la verdad es que más allá del bidireccional no nos interesa. Una combinación de bidireccional con refuerzos de unidireccional puedes hacer verdaderas virguerías. Además el bidireccional tiene también la ventaja de que como todos los hilos de la capa superior están todos en la misma dirección, el acabado superficial es razonable incluso con gramajes intermedios o medios altos. El acabado eh, eh, superficial es razonable y nos quita trabajo a la hora de eh, luego tener que rellenar con masilla para, para el pintado final. Nos vemos en el próximo capítulo.